Junto a Boyuy, también tenemos el plan de perforar Boicobo. Boicobo ya saben que hay dos leads, dos prospectos, uno en el norte y uno en el sur, que también pueden aportar muy buenas reservas de gas al, a, al país. ¿no? Por tanto, decirles que... que, que... Bueno, que nuestra situación aquí, nuestra actividad aquí es muy intensa, nos sentimos muy orgullosos de ser bolivianos, tenemos una operación con, más, con cerca de 300 personas, ¿no? eh, casi todos ellos bolivianos, eh, con altísima calificación profesional. Y, eh, y estamos convencidos de que el futuro que nos espera a nosotros en Bolivia si continuamos haciendo las cosas bien como el presidente siempre nos ha exigido pues pues puede ser muy bueno ¿no? pero al margen de esas informaciones eh, ha sido muy interesante la reunión como comentaba nuestro hermano Antonio que países que necesitan Bolivia que hay que acceder el tema de inversión ministro, a la cabeza del ministro, todo el equipo de trabajo de hidrocarburos van planificando no solamente son reuniones con Repsol, sino también las próximas semanas tenemos reunión con Gazprom, por ejemplo nuevos acuerdos y nuestro modelo económico en base a la nacionalización ha sido tan importante para mejorar la situación económica y el deseo que tenemos como gobierno que no baje la renta petrolera, y para que no baje la renta petrolera, ¿qué hay que hacer? Es el debate técnico.